Llevan uno aproximadamente como 100 mil pesos. ¿Se sospecha de alguien? Por ahora no, vamos a revisar la cámara del edificio a ver qué podemos trabajar. llamado eso. de asuste al Ministerio Público, a la Policía? Que eh, comiencen el... a hacer su trabajo, porque muchos hacen el trabajo también, la Policía varias veces lo, lo sueltan allí y que comience el Ministerio también a hacer su trabajo para que eh, nosotros los que vivimos trabajando, los emprendedores, que tratamos de sacar gente que está en la calle también, llevándolos a trabajar, que es nuestro slogan. Llevar nuestra gente a trabajar y avanzar. Que el Ministerio Público haga su trabajo para que nos ayude, que tenemos una sociedad sana. porque ese? el taller? Taller de Herrería Allí, ¿no? Porque no. Era, era antiguo taller de Herrería Guchardo, ahora Está ¿verdad? ubicado. Calle B número 10, Sánchez 27 de febrero. El nombre suyo. Virginio el, Rodríguez. Y entonces de cuánto está valorado el robot? El día noche aproximadamente unos 100 mil pesos. ¿Qué te llevaron Eh, Se llevaron muchas cantidades de perfiles, muchas cantidades de barra planchuelas. Y todo ese tipo de material de herrería. Es que eh, no podemos, no sabemos la hora. Estamos revisando para ver la cámara del edificio, a ver qué podemos hacer ahí. A ver si... ¿Cómo son los robots de esa eh, No les sé decir, pero pues, sé que a mí se me han entrado más de cinco veces. Sí, o sea, más de cinco veces se me han entrado al taller. Eh, Virginia Rodríguez.